O bien quiero poner esta mierda, pero no cabe. O sea, y... la <laughs> verdad es que está que es teniendo un piro ahí que está peleando por insoportabilidad. Perdón, Tico, hermano, perdón, perdón, perdón. ¿Hola? ¿Parte, usted sí, es Berna? Sí, cu cuéntame, ¿qué vamos. ¿Usted es Berna, parte? Sí, pero sí. ¿Este man es Berna o qué? Pues a mí tampoco Pues bueno, pues nada Ragafas, creo, hijito. Dígame usted por qué se está haciendo dar imagen tan negativa para el uribismo. Dígame usted. ¿Por qué es tan negativo para el uribismo? decirle que lo tenemos vigilado desde el DAS a usted caballero. Usted es, usted es una persona muy negativa para el uribismo caballero. Sí señor. Y les recomiendo que deje esas petroñeradas y siga el camino del líder. Estaba hablando con el expresidente y ex senador, Álvaro Uribe Vélez, el gran colombiano según Discovery Channel. Ese es el problema caballero, usted no votó por mí caballero. Usted está en la lista negra de los principales opositores al uribismo. Estaba diciendo que mis compatriotas son unos mentirosos. No se va, no se vaya a hacer pelar. Que le volteo las botas y lo entierro allá en soacha. No se vaya a hacer pelar. Solo le digo eso. En este momento lo estoy vigilando, don Tulio. Déjeme decirle que usted es una persona muy, muy negativa y si no hace las paces con el uribismo, se va a terminar muriendo, caballero. Deje de ser tan pusilánime, caballero, muestra de raquera. Caballero, lo espero a la salida de su trabajo con mis matones para hacerle una vuelta. Bueno, caballero, necesito un millón de pesitos, caballero. No me interesa, caballero, pida prestado, pero usted es un petroñero y los necesito acabar, caballero. Aquí estoy, en la salida de su trabajo con mis matones, para hacerle entender que el uribismo es la única salida. Hasta luego caballero. Tulio, Tulio, Tulio, relajado, yo la tuneo. Yo la tuneo. Eh, tulio, una pregunta. Tengo una camioneta, ¿no la quieres? 15K. O mi Volti. Muy, muy bien, muy bien. A verdad, anda volti. muy bien y derrapa una chimba. 15K nada más y está full tuning. Sí, sí, es buena, está buena, está bacana. Estudio, la ves, asuete, suete y la pruebas, grande. No, porque es que no me sirve, Tulio, muy barata. Y sí, jala. La verdad es que estamos en subida. Aparte, es una camioneta off-road, full tuning. Si le pones unas llantas deportivas, se ve mejor. Además, se ganó. Se ganó 120k, no se ataca, Por 15k que le den, no le pasa nada. M15, que se la estoy dejando barata. No, eso me costó, eso me costó. Te la estoy dejando a precio lo que me costó. De una, de una. Si eres parquea acá y lo hacemos de una. Pues. No, nada, nada grave, nada grave. ¿Cómo es tu número ID? Tulio, hermano. Va a llegar un, un cliente mío. Creo que va a llegar solo a cambiar la pintura de la camioneta. Entonces, sí, es tuyo, eh, toda tuya. Ahora no le cobres. ¿Listo? Y coloca igual el servicio y yo imperial. te... Te lo pago eh, Roger ¿Listo? Buenas Listo, cualquier cosa me escribe, por favor. Buenas caballero, ¿cómo estás? Está eh, ¿Me puede vender unos kits, por favor? Eh sí, ya te los doy Aló, buenas Uno cinco por ahí Eh a ver caballero ya, ya. Listo Eh, me costó ocho mil, espérate, yo guardo una Mira, eh, espérate, Oye, eh, pregunto, ¿cierto que toda modificación para vehículos de banda queda en 23.000 mil o cómo es eso? sí. Eh, todos los vehículos de banda valen mil la modificación. ¿Cómo, cómo? Sí, Full Hey, Marce, muchas gracias. Hey. Buenas, buenas, buenas, buenas. Dame un segundo, es que estaba hablando con un admin también, pero fue de 20. Ah, a me voy, adiós. No, No, no, no, no, no, pero vas? es de otro eh, tema diferente. Pregunta, ¿esa vuelta usted del ajo? Sí, señor. Eh, es de él, es de él, es nueva. ¿Dónde la compraste? En la playa. ¿Y cuánto le costó? 463. 433. 6,3. Ah, 6,3. Eh, si, sí, blanco hielo, el blanco más Porque que placa. el más blanco posible. Paso. Es que sería o borrarla y darles una, una tundra nueva. Ah si, sí, no tiene placa, tiene razón con eso. Eh, ¿Cuál era el otro blanco que había? Pues inténtela. ¿Pueden ser gafas? Pero es que no hay la BP, ni tú ni yo. Intenta guardar entonces, ¿sabes? Sí, pues un intento. El anterior. El ese. Sí. Down, no, Y el secundario no, no. igual también. Entonces sería lo máximo que podría hacer. Porque sí. intenté. Sí, y no. sí, claro. No, pero igual, eso no tiene nada que ver con lo de las ventanas. No es la primera tundra que me pasa que sí, no. Sí, la, no la, la tenía verdad, las ya, ya han dicho eso bastante. Ese. Sí, como que algunas que sí, algunas que no. Entonces no sé. Sí, no, yo tampoco sé. De hecho, pues yo soy mecánico. Eh, Parce, rines. Mecánico. Pero... Ahora, jefe, jefe. No, me, me bajaron a superior por lo, Es que no sé, hablando fuera de rol Como que Félix iba a volver y en fin, no, no, Entonces no, no. me bajaron a superior Listo. Eh, Pero yo pues yo estoy esperando que me vuelvan a subir a... Digo a sub jefe O Oveni, ¿sabes cuál ayer? es? Ayer. Eh, no me acuerdo cómo es que ayer. se llama Creo que es músculo o algo así Acaba de atropellar a una persona en pleno taller ¿Cómo que no? no ¿Cómo que gafa? Creo que son músculo o algo eso, bueno. esos, estos, estos, estos, los que tienen. Y sí, en eso, su taller, que, que te aparece? Yo sigo sin verla. El negro más oscuro que haya, sí, esos. Ya, esto está muy bonito, pues. Yo soy mecánico, soy su jefe. El negro más bonito que haya por... Caballero, caballero. Para los reines. Eh, va a tocar eliminarla y sacar una nueva porque para No hay forma. Eh, dame el número de la placa. El más oscuro. Sí, yo eh, la, el la placa en el la eh, central no, para lo puede guardarlo. ver. Sí, ah, no ese, para sí. poder verla. ah, bloqueándola. No, bloqueándola la puede ver. Bloqueándola, bloqueándola. No, ah, para que, que, no. para que quede de esta forma. Eh, polarizado. Ah, El más oscuro. Sí, eh, sí. ¿Qué estético se le puede cambiar? de llantas. Si. Sí, ponele ese forma. El que tiene la llanta. Si. La malla. Ne... La cromada. La cromada. La que es una malla cromada. No. Pero la anterior. La malla esa, esa Ya voy A ver, yo lo veo Ah, el de adelante A ver El cromado El cromado que tiene luces No, pero no lo veo con luces. El primero que pusiste. Ese. Pero no hay uno que es con luces y con... Y con la... S ese, ese, ese. Sí, sí. Dale. El cromado. O oh no, el negro mejor, sí, sí. dale el negro con luces, sí, el negro con luces, sí, es más. Eh, te pregunto, ¿este delantero que viene con luces y con el gancho también está en negro? Dale. Bueno, amigo. Buenas. Sí, dámelo. Eh, no ya. Catalino Lorenzo. Ya está motorito... Hey, la, güña, cuénteme, caballero, es que estoy... Ah, juradamente... listo. Dame la factura, por favor. Eh, pues, caballero... Y ya te traigo otro carro también. Yo soy mecánico, para pero no estoy de servicio, así que a mí no me puedes comentar. Estoy resolviendo un problema con Admin. Pero ven, ven, ven, ven, ven. El otro mecánico también está resolviendo un problema con un Admin. Ten, solo hay dos. Uno aquí. Y eh, debe haber uno en alguno de esos dos coches. Espera, le pregunto a Tulio. No, no hay. No hay ninguno de los dos carros. Tulión, ¿quién es el otro que está de servicio? Listo. Aparte de Andrés. Ya te traigo la otra. Mm. Muchas gracias. Ven, ven, ven, ven, ven. Tú a él, tú a él que está bravo ya, caballero. No no no. Le, no no, no. no, no solo. Nariz. Tranquilo tranquilo tranquilo. Solo necesito cambiar el color y ya he hablado con, ya hablé con Lucho. Eh, solo cambiar el color. Roger. Listo, sí. caballero no, gracias. gracias culpa ahí por la. Tranquilo tranquilo tranquilo, tranquilo tranquilo tranquilo. Solo poner la negra, solo ponerle negra matilla. Sí, sí, sí. No, solo eso, gracias. Dale, gracias, papá. Gracias, mi hermano. Eh, de sangre. Gracias, gracias. Fácil la ve, compa, Vamos a hacerle gallito a esa entonces a ver... Esa es importada, mijo... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué me golpea el muchacho? Ah, ¿es un, M es un NPC? Uy, uy, uy, pelea entre perdón, todos. Perdón, perdón. Q, Q, Q. Uy. Ahí va, ojo, que no pandea. Eh, no sé. Ah, no, creo que costamos 450.000. Eh. Venga, chacorta y compro ese carro. Eh, claro, mi hijo. Ah, yo sé, sí, yo que con el trabajo mecánico. Vale. Full. A pintamos grisescita de esto Gris, gris, gris, mira como mi traje. Sí, esa sí me gusta. Eh, Intenta ver si le puede ponerle algún gallito como en la rueda trasera o, o algo. O una parrillita arriba. Creo que es como el accesorio. Los vidrios también, pínteme los de escurritos. ¿La ve o no la ve? Ah, no, compa, entonces le tocó la tundra... ...mala. Ahí sí no le puede hacer nada. Le vendo la mía y quiere. <ríe> ¿Y cuánto metió en eso? Ay, ay, ay, qué dolor. Pero, pero, una pregunta, digamos, si esta bugueada, eh, ¿no la puede usar bugueada? Sí, o sea, la camioneta anda. Lo único que no es que no pinta los vídeos, pero no es la primera camioneta que nos reportan así. Eso sí es verdad, no es la primera tundra, se le digo yo que la sé ponía a varias. Va a echar un cigarrillito acá. Si ustedes me que no, suertes. yo creo que me está llamando ¿eh? no no no eso es para pa, pa' pa locas eh agarale, negro y, gris hágale usted y ya pues. como hago para tener un carro así con pintadito con dos colores Eso, eso, está bonito. Eh, luces. Blancas, full blancas. Eso, eso. Tulión. Tulión. Venga para acá. Venga por acá. Venga que no es para eso. Entonces, admin, ¿la dejamos así, sí o okay? qué? No, listo, listo. Sí, no, no, pues no hay problema, es de que la policía no, no ponga... Problema. Ah, no, no, no, no. La verdad, la primera vez que veo un carro sin placa acá, de todo sí, lo que yo también. llevo en el servidor. Y fíjese que usted es admin. Sí. no bueno, y, pues, muchas gracias. Yo, yo voy a responder una tundra a ver qué tal. Venga, a ver. No, oh, compa, sí, ese es error de mod. Acabé de responder una y tampoco. No. Uh -uh. ¿Sí? de Señor caballero, venga y vamos y probamos la camioneta. Uy, uy, espere, espere, espere, espere, pere, pere, pere, Vamos a qué? A A poner la, la inversión a, a producir. Tulio, Tulio, ¿cómo la ve? Abre, ve. el taller, ahorita volvemos. Está bien. todo bien. No sé, Tulio, cuando yo llegué, cuando yo llegué con la, con la tundrita para tunearla, esa ya estaba ahí. Ah, confiscala sin asco, pero este yo creo que es el del jefe. Entonces sí mejor no. O no sé si es el de afuera. Pero bueno, ahí hablamos. Eh, Confíscala azul y decir que no está estorbando mucho. Tulio, Tulio, Tulio, Tulio, Tulio, Tulio, Tulio, se me ve el coche. Ah, listo, gracias.